Mucha alegría, irradiaba alegría donde llegaba. Era una mamá querendona, recia cuando tenía que serlo. Era la cara más delgada, pero nos parecíamos mucho. Y ya la crespita. Mi mamá la primera vez que la llevamos a la playa, no la conocía. El último momento que más nos acordamos es el último día de madre cuando estuvimos con mi mamá. que Hubo música, alegría, siempre había unión. Mi mamá tuvo seis hijos y el menor es un niño especial. Actualmente tiene 31 años. Ella estaba revolviendo la olla. Soplaba para que prendiera el jugón. Que casi me muere de la felicidad. Ella veía eso y decía que eso es donde se acababa. El gran temor de mi mamá era faltar y dejar el niño porque un niño especial siempre va a ser un niño